Yeah, va, soy, todo lo contrario a lo que te han contado, el planto revuelto y el caos ordenado, las barras que suelto es lo que quise ver, en todo lo contrario que tengo observado, el campo protegido va a pensar que hay donde volver y aumenta la carga cuando se me cae un nuevo soldado, tengo. Los codos rojos como los ojos de tanto tirarme a la piscina Si sale flojo minan autoestima Pero si nadie parece querer como yo pues lo cojo Vamos pa' encima Estoy en todos los campos como un scout Haciendo soldado a la larga Larga mi suerte como un pescoy manteniendo los desamoldado Pa' compensar la ambición que me embargan Pensando que dejo si ahora me voy Entre el plato doblado del que come callao O hacer el shoutout pa' quien te daba largas Chavizo a Void, Project Deployed, estoy liberando la carga